Bueno, pues bienvenidos a todos y, y nada, aquí hay personas de Europa Laica y personas de, que no son asociados. Eh, vamos a empezar el curso de laicismo de este año. Desde 2001, que es la asistencia de Europa Laica, pues eh, se han hecho diversas actividades y una de ellas, con bastante éxito, sobre todo antes del COVID y que era presencial, era el curso básico de laicismo. Eh, así que bueno, eh, en, entramos en este nuevo formato y empezamos hoy la primera sesión de un curso con cuatro sesiones eh, dedicado, mmm, dedicada a esta sesión a libertad de conciencia y laicidad. Y en esta ocasión pues tenemos el lujo de contar con un gran filósofo como es Javier Sádava. Eh, yo voy a hacer una presentación breve evidentemente para no quitar mucho tiempo de la sesión que es lo que importa. Eh, bueno, Sadaba es suficientemente conocido y no necesita una presentación detallada que además quitaría mucho tiempo, pero bueno, tiene una gran obra escrita con una treintena de libros, entrevistas, premios, etcétera, etcétera, y bueno, yo creo que estamos ante un filósofo relevante, su especialidad dentro de la filosofía ha sido la ética, una materia de la que ha sido catedrático en la Universidad Autónoma es una materia que tiene mucho interés desde el punto de vista académico y más aún para mí desde el punto de vista ciudadano. Javier la ha impartido durante décadas, pero más importante es el valor del ejemplo y en ese sentido se puede decir de él que se ha volcado siempre en el compromiso político, no entendido como militancia partidaria, sino como ejercicio de una ciudadanía crítica orientada a fortalecer una auténtica democracia, no una democracia formal con multitud de carencias en lo real. ¿Hay algún micrófono abierto? Vigilad, por favor, y cerrarlo. Bueno, ya en la endiosada transición española tuvo un papel importante Javier Saldaña en los debates de la época. De hecho, fue uno de los participantes en el mítico programa La Clave, que presentaba y moderaba el periodista José Luis Balbín, como casi todos los que estamos aquí recordaremos, eh, y un programa que, según sabemos ahora, fue suspendido por el PSOE por empeñarse Balbín en un debate sobre la OTAN que dejaba en evidencia el cambio de postura que había habido. Entre otras causas, Javier se ha manifestado siempre en contra de la OTAN, una organización que fomenta la escalada bélica, y ha apoyado multitud de causas en pro de una mejor democracia de la que tenemos. En consecuencia, es republicano, es laico, apoya el derecho a la autodeterminación y se implica en causas y críticas en las que muchos intelectuales sedicentemente de izquierdas se ponen de perfil. En relación con nuestra causa, Javier forma parte del llamado grupo de pensamiento laico que publica sus artículos fundamentalmente en el diario público y ha colaborado en diversas ocasiones con Europa Laica, la última vez en un curso de verano en Albacete, hace unos meses. De manera que, como vemos, pues no es un intelectual aislado en la Torre de Marfil, sino implicado en causas en pro de una democracia que vaya más allá del nombre. Javier, te agradecemos sobremanera, Europa Laica te agradece tu apoyo y cuando quieras tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perfecto. o Buenas noches. Bueno, pues un placer estar con vosotros, como es natural. Me siento muy dentro de Europa Laica y del grupo. ¿eh? Y, desde luego, muchísimas gracias a mi buen, excelente amigo, que es eh, Pedro. Y todo lo que ha dicho, pues se lo agradezco. Sabe que lo recibo bien y que se lo envío, reenvío bien también. Mira, yo... Trataré de ser lo más eh, breve, vamos, intentaré sí, ser breve posible, por si después tenemos algún coloquio o lo que queráis, ¿no? Al mismo tiempo, quiero decir que yo mm, quiero hacer una especie de información, resumen, recordatorio. Conviene de vez en cuando recordar cosas, ¿no? Y lo voy a intentar hacer. Y no voy a entrar, por menos directamente, no en asuntos que tienen que ver más con lo que pueda ser el día a día. Y cuestiones que seguro que la vais a tratar vosotros mucho mejor, eh, por ejemplo, yo por ejemplo la inmatriculaciones, me parece un tema serio y grave. El concordato, me parece un tema serio y grave. La educación laica, me parece un tema serio y grave. Y así podría continuar, ¿no? Y la de, bueno, pues, no, digamos, o sea, la escuela laica, que me parece que es un tema fundamental. Yo digo que eso, otros, lo van a hacer mejor. Yo estoy, como no, en ello, pero a mí me gustaría yo fijarme ahora, de la manera, insisto, más puntual, en el tema que he dicho libertad de conciencia, ya parecido como tema, libertad de conciencia y laicismo. Yo voy a hacer libertad de conciencia y desobediencia civil en dos partes, pero al mismo tiempo todo va a estar, bueno, pues de una manera u otra, urdido, por lo que es una postura laica, laicista, que hay que repetir, laica y laicista, y bueno, ahí voy a empezar. He dicho que son dos partes y directamente paso a la primera y paso a la libertad de conciencia. Veréis que haré algún, bueno, pues normalmente algunas, bueno, haré una exposición, después algunas conclusiones, exposición, conclusiones, pero trataré de que haya siempre un ritmo que no nos aparte de aquello que quiero decir. Vamos a ver, voy a empezar con la primero la libertad de conciencia y después naturalmente como he dicho la libertad de soberanía civil. Bueno, libertad de conciencia. Primero no conviene olvidar, bueno, que tenemos una actividad libre pública. Independientemente de cuáles sean las causas últimas que nunca probablemente llegaremos a saber de cuál es nuestra libertad, sí podemos hablar con precisión suficiente para entendernos en lo que es la libertad. Si yo no supiera que sois vosotros libres o que nos entendemos como libres, si no, y por supuesto que somos libres, estoy sobrehablando. Estaría sobrehablando todo el conjunto de conocimientos que tengo sobre mí mismo y sobre los demás. Eso es la libertad en el sentido que tenemos, la utilizamos en el lenguaje de la libertad, algunas veces digo yo no lo tomes así como una expresión excesivamente metafórica porque es real, habita en el lenguaje, en lo que nosotros llamamos libertad. Después llegaremos o no llegaremos a saber que no podríamos llegar yo personalmente y no importa. Yo quiero hablar de la libertad en el sentido que acabo de decir. Esa hay que reivindicarla constantemente, porque es mi libertad, la tuya la de los demás. Y en eso, de una u otra manera, nosotros nos retratamos, somos lo que somos, porque precisamente somos libres. ¿no? Bueno, no olvidemos eso. Y que nadie nos quite la libertad. Especialmente aquellos que están por encima o dicen estar por encima para después someter suyo a su libertad. No hay superlibertades, hay libertades en una serie de igualdades cualitativas de los humanos. Recordemos esto, se olvida con frecuencia y yo prefiero meter un poco de rollo y repetirlo a olvidarlo con excesiva facilidad. Bueno, eso que acabo de decir, eh, pues, pues podría poner mil ejemplos más, pero no lo voy a decir <coughs> más. Simplemente repetir que todos somos iguales en libertad. Hay un supuesto todavía más básico que yo voy a dar por supuesto que somos iguales. No hay una superlibertad, no tiene por qué haberla, yo no soy super, a nadie más. Puedo tener circunstancias y oportunidades de ser pastillas. Desgraciadamente, los que menos tienen tienen menos oportunidades, pero insisto, desde el punto de vista de sus derechos de su calidad, son libres unos igual que otros, y si no, hablamos de otro planeta, no de este en el cual yo he nacido, y, no, bueno, iba a decir, quería morirme ya, tal como están las cosas, me da muy, casi, casi, bueno, pero, pero bueno, tampoco quiero morirme si no tengo amigos y amor. Bueno, pero una vez dicho eso, eh, es verdad, nadie tiene una libertad, insisto, que se superponga a la nuestra. Bueno, importante decir eso. Y después lo voy a repetir y más para hablar precisamente de la libertad de conciencia. Pero la libertad es una palabra y conciencia es otra. Nosotros somos conscientes. Y en nuestra conciencia aparece precisamente la libertad. La libertad, en cierto modo, es una propiedad de la conciencia. Nosotros sabemos que somos conscientes. Conciencia probablemente hay en todo el universo en muchos otros aspectos que no son estrictamente los humanos. Ahora, conciencia de tener conciencia, lo que llamamos autoconciencia, darnos cuenta, volvernos sobre nosotros mismos, la tenemos nosotros. Es de esa conciencia hablo. De esa conciencia, insisto, en la cual, bueno, pues nosotros tenemos, esa, insisto, capacidades de ser nosotros mismos y hay siempre Igual que la libertad, no hay una superlibertad, sino libertades iguales. La conciencia, pues lo tengo la mía, y los otros lo tienen igual, ¿no? Lo tienen igual, que pueden tenerla. ¿Cómo me puedo acercar a ellos? Es una cuestión también social y pública. Insistir siempre, social y pública. En eso estamos. No somos otras cosas. No somos pedazos de no sé qué. Somos la gente que estamos en contacto con los demás y nos vamos construyendo mutuamente y coordinadamente. Ojalá, eh, ojalá. Pero socialmente no es así, porque hay unas capas de gente que impone su libertad sobre los otros, a lo cual hay que naturalmente oponerse. La imposición será lo que más insistiré. Hay que oponerse a todo tipo de imposición. Aceptemos solo las reglas que nosotros nos damos a nosotros mismos, a las cuales volveré enseguida. No, pero puede ser, le voy a hacer un apunte mínimo, que si llegara una superinteligencia y una superconciencia, lo que se llama la, la singularidad y los avances impresionantes que hay en este momento en ese terreno, pues las cosas serían distintas. No lo sé yo, desgraciadamente, o afortunadamente, no voy a estar en ello. Yo estoy en lo que estoy. Y respecto a lo otro, estoy dispuesto a hablar, discutir, enseñar, que me enseñen, y diré qué tengo que decir yo éticamente respecto a esos supuestos avances que siempre, por lo que se ve, estarán en función del dinero, el que puede más, y que puede después imponer a los demás aquellos que le interesa. De eso no voy a hablar, voy a hablar entre nosotros, de lo que es la libertad de conciencia, tal y como nosotros estamos aquí. ¿Dónde estamos? Pues, pues no sé es este país, cuando todo está pero es lo que nos importa. ¿no? Bien, eso es lo que quiero decir y me importa de esta primera, eh, una primera mínima conclusión de esto que he dicho, de la libertad y la conciencia, y es que, insisto, que nadie está por encima de nadie. ¿eh? Y que, por ejemplo, claro, hay dos libertades que son importantes, la libertad pública, que es la libertad civil a la cual me referiré enseguida, y que es la libertad, bueno, pues política, pues cada uno que sea libre políticamente, cuidado, pero libre. Sin embargo, sin teter una vez más, y lo repetiré mil veces, sin poner nada a nadie, coordinadamente y respetando la libertad de los otros. Difícil tarea, fundamental tarea si uno quiere respetar lo que es la libertad. Fundamental. ¿no? Y hay que hacerla desde el principio, además, esa. Bueno, y después, en lo que se llama, y si la libertad política uno se excede o se excede, argumentemos en contra. Y si no argumentemos, pues vamos, veamos que nosotros tenemos que defendernos contra esas que nos quitan la libertad. A lo cual volveré después, especialmente cuando hable de la segunda parte, que es la libertad de conciencia, y bueno, y una, y una conciencia, libertad, perdón, la desobediencia civil, y una libertad de conciencia que sea la de los propios que estamos aquí, de Europa Laica, que me alegro mucho, por cierto, estar con vosotros, ¿no? Bueno, y bueno, pues esta es la propuesta, se está, primero, que hay que, eh, bueno, que hay que hacer lo que a uno le dé la gana, sin duda hay que recuperar eso a uno, que lo que lee la gana. Cuidado, y el otro igual. ¿Eh? Aquí todos somos iguales y hacemos lo que nos da la gana respetándonos unos a otros. Desgraciadamente no es así, pero hay que reivindicar que hago lo que me da la gana. La libertad en buena parte es eso. Yo elijo, elijo, dentro. yo organizo mi vida. Eso es la bondad, eh. la bondad con uno mismo, con los demás, dentro de un ejemplo, de, de, de, de una justicia colectiva. Y esa justicia hace que mi da mi, la gana, lo que me da la gana se compagine con la de los otros. Primer punto fundamental cuando se habla de libertad de conciencia. Primero, después entraré en, una cosa, bueno, en otras cosas que son más concretas, si queréis. ¿no? Y es más, voy a pasar, precisamente, es más, lo que voy diciendo, un paso más en lo que acabo de decir. Una pequeña definición y descripción, una vez que he dicho, esos supuestos, esos supuestos básicos, supuestos de entendimiento, supuestos que, hay que poner por delante, supuestos en los cuales no entendemos nada. Entonces, yo lo que digo es decir que una descripción y una breve historia, brevísima. ¿eh? Bueno, la libertad de conciencia se llama también libertad ideológica, es una manera de hablar dentro de los textos legales, no legales. De libertad intelectual también es una manera de hablar, bueno, pues sí, una manera de hablar. Y bueno, o de conciencia, bueno, y después veremos, pues, libertad, por ejemplo, de, de ciencia, ¿no? O de libertad de autor, por ejemplo, libertad intelectual. Yo no voy a entrar en esa que es complicada y además no viene hoy a cuento, aunque está dentro, o libertad de cátedra, que también son, son libertades ideológicas, son libertades eh, intelectuales, son libertades que impregnan todo lo que es la vida social dentro de esa conciencia libre que es cada uno de nosotros. ¿no? Bueno, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Ahora, después... Si damos un paso más y dentro de los textos legales, de las discusiones, de la tradición, etc., en este tema, que hay mucho, hay bastante, pues hay muchas o más maneras de, decir, de hablar de esa libertad o exponerla poner, en un paso más, de una manera más concreta. Esta es la de pensamiento, bueno, sí. La de pensamiento es muy difícil que se quite. Como decían los clásicos decían aquellos que discutían con Aristóteles, aunque me estén torturando, voy a seguir pensando lo que quiera. Al que en la Inquisición le torturaban, pues me iba a seguir diciendo que tenía razón ya son no los que se lo quita a nadie. A no ser, insisto, que cambien muchísimo las cosas respecto a los avances que tienen que ver con la inteligencia, pues, y entren en nuestro cerebro, ahí es difícil. La que es muy importante es la libertad de expresión. Porque lo que importa no es lo que yo piense, lo que quiero expresar, lo que quiero contar, lo que quiero que me cuenten, lo que quiero discutir, lo que tengo que tener con los demás en mi coordinación social con los otros. Lo que yo quiero convencer y que me convenzan y quiero razonar y que me razonen. Esa es la... Y ahí no vale el quitar la capacidad que tenemos nosotros de expresar aquello que pensamos. ¿no? Después veremos, como todo tiene, evidentemente, ah, ok. sus contrapartidas, sus límites, y siempre serán los límites los otros, ¿eh? no el poder por encima, los otros. Y en eso insistiría constantemente. El pueblo con el pueblo. Y los otros que estén, donde desde la, no desde la gana, no, donde generalmente se colocan, porque es la gana de colocarse. Y nosotros muchas veces lo permitimos. Bueno, pero en fin, no había dicho eso, está en la otra, la libertad de acción. Por poner un caso que a nosotros nos importa de manera especial libertad de cultos, por ejemplo, pues bueno, uno quiere hacer la exposición de lo que piensa y de aquello que además, por otra parte, quiere espectáculo, ahora cuidado, cuidado, si él quiere poner, por ejemplo, quiere decir defender una, una religión, que a mí me dejen hacer una procesión atea, ¿eh? igual, igual, y ahí nos entenderemos, usted para por aquella calle, yo por esta. Esto en este país todavía no ocurre ni de lejos, de lejos, bueno, pues qué. Muy bien, la acción que usted quiera, pero una acción compensada, coordinada, medida, respetada. ¿Eh? Bueno, eso es una cosa que me parece importante de entrada, después entraré más en yo después. Pero de momento voy poniendo los mojones respecto a lo que es, pienso que es la libertad de conciencia y que después nos harán sacar, que ya poco a poco he ido sacando la conclusión, pero después más definitivas. ¿no? Bueno, yo históricamente quiero decir que hay, bueno, si uno va a Grecia, ya están en los griegos. ¿eh? Los problemas de libertad de conciencia están ya. Ahora, si damos un... y eh, en el cristianismo sin duda, el cristianismo mientras está bajo la bota romana, depende de la dificultad de, la, de, la, de, la, de la conciencia, ¿eh? cuando tienen el poder ya no. Con Constantino las cosas cambian. ¿eh? Había que dejarles y después ya no hay que dejar. Ellos ya no dejan tan fácilmente. ¿no? no todo es así, pero en buena parte esa es nuestra historia y hay que reconocerlo. También hay que decir a su favor. Y es que introducen algo que me parece importante. Y es la libertad. Hay una que se expresa bien a través de esto que voy a decir ahora, de internis que eclesia, de lo que es mi conciencia y no manda ni la iglesia. Afortunadamente eso dijeron y habría que mantenerlo. De lo que yo tenga dentro de mí, ni la iglesia. Y hay muchas iglesias, hay mucho clero, hay mucho radical y hay mucho político -clerical, ¿no? Bueno, entonces, pasando ya más cercano, hay una manifestación muy importante de la libertad de conciencia, históricamente hablando, ...en lo que es la Revolución Francesa y concretamente los derechos del ciudadano... ...creo que son de, 18, de 1769... ...en los que están los derechos, que son precisamente los primeros... ...que existen, en lo que es darle al ciudadano ese tipo de derechos... ...y dan los pues, que acabo de decir, más o menos. Incluso, después viene, en un momento, dando grandes saltos... ...es lo que es la Declaración de las Naciones Unidas... ...que es del, del eh, 48... ...después ha sido, bueno, cambiada más o menos... Bueno, cambiada, ampliada en el 76 y después está dentro de lo que son los diversos Consejos de Europa y una serie de, eh, de organismos que funcionan defendiendo precisamente estas libertades, ¿no? Incluso en la llamada libertad, digo, es ah, mejor dicho, sí, ahí me ha hecho un flaco favor, mi inconsciente, la llamada, esto constitución española, pues está eh, la, la defensa, precisamente. De la libertad de conciencia tal y como yo he expuesto, ¿eh? que recorre estos pasos históricos que se han dado y que están en la tradición. Bueno, yo respecto a, la, a la, una nota, diría es que respecto solo decir dos notas, respecto a la, a la libertad de ciencia, siempre hay que poner dos objeciones. Ciencia sí, y hacia adelante, pero de cualquier investigación no. No se puede investigar con los sujetos sentientes de tal manera que de una u otra manera se les cause daño. Todo un tema por sí mismo. <tose> Lo dejo señalado. Pero es muy importante. Y hay otro que es importantísimo también. La ciencia puede decir lo que quiere, cuidado, pero informaciones falsas no. También hay unos límites que hay que respetar. quien los respete? Será en primer lugar la, libertad, la, la, la comunidad científica y después aquellos organismos que de una u otra manera tienen que velar porque a la gente no se la engañe. ¿eh? Y eso sería una sociedad que de momento no la tenemos, pero hay que aspirar a ella. Y después la libertad, bueno, pues el otro tipo de. Hay una libertad que en este momento. Importante que es la bioética. En bioética habría muchas, no más, pero la libertad de conciencia en el aborto, porque es un tema muy actual, actualísimo. Desgraciadamente hay unos monstruitos por ahí que están diciendo unas cosas verdaderamente graves y que atentan realmente contra todo tipo de libertades y con la de la mujer, por supuesto. ¿no? Y eso de enseñarle ahora que van a enseñarle, que hay que enseñarle para que aborte una, una mujer, pues un feto, me parece una bactótica barbaridad. no Bueno, Independientemente de que una tenga que aconsejar o no. En todo hay que tener siempre sí, un cierto grado de comprensión, pero hay otras cosas que no, no se puede pasar uno. Bueno, en este caso, por ejemplo, si hay una persona, un médico, que quiere, bueno, por su conciencia, por su conciencia, pues quiere no, eh, pues no, no, no, no actuar de tal manera que él piensa que es un acto médico que está fuera de lo que son actos médicos, él pues bien, tiene un derecho, pero es que el paciente tiene también. Y ahí se ponderan los dos derechos. Y cuando se ponderan los dos derechos, tiene que salir ganando aquel que esté en este sentido precisamente más debilitado, que es aquel, la persona que es el paciente. Sea como sea, siempre hay que, que el, pero que pongan un suplente, que no quede desatendido aquella persona paciente, en este caso una mujer, y por lo tanto que eso quede claro. Sobre este tema habría que hacer mucho más de lo que se ha hecho respecto, pienso yo, que conozco la libertad de conciencia, y yo recomiendo mucho al lo que tiene el Observatorio de Bioética Hydrata de Barcelona Dirigido hasta ahora por, eh, por María Casado, ha hecho dos o tres, este, bueno, pues, eh, librillos respecto a cómo tiene que ser una libertad de conciencia de este tipo, que sería muy buenos conocer y que además pueden ser, en muchos aspectos están siendo como modelos incluso para toda Europa, ¿no? Bueno, pero lo que me, ya me parece más importante, por acabar esta parte, eh, es, y en una sociedad laica, que ha dicho bastante, que tenía que hacerse. y la que yo recojo ya a toda la sociedad y a aquellos que tengamos una, una impresión, dirección y deseo de que sea realmente laica. Que haya una separación real entre lo que es la política en sus diversas organizaciones. Las mejores optaremos por ellas. Y las mejores las argumentaremos. Pero bueno, son el último término, opciones que están dentro del campo de la... Pero que no intervenga, hay un elemento que encima se pone como sobrenatural que no, que esa es lo que hay que separar, la libertad de otro tipo de, de, de instituciones, y que en países como el nuestro, la tradición culturalmente muy, pues muy impregnada de todo el cristianismo, pues siguen ahí, siguen ahí, como sigue el concordato y como siguen tantas cosas más. ¿no? Bueno, entonces yo lo que he dicho antes, que pues que no que, que bueno, que tengamos esa aplicación, que son aplicaciones, de la educación, que es fundamental. De la, después de, la, de lo que tengamos que tener en el terreno político en el que sea. Yo entiendo a uno que es mucho más crítico, generalmente hay que se llama izquierda, pero que bueno, pues que sea de tal manera que verdaderamente nos salgan ganando los de siempre no y que den el, la voz y que se sea consecuente. Como el laico y el laicismo, bueno, yo me gustaría hacer una solución al laicismo, me gustaría... Pero bueno, he dicho ya lo que convendría decir en este sentido, de que tiene que ver con lo que es una sociedad democrática y, al mismo tiempo, racional. Donde se den argumentos, y argumentos y argumentos que no vengan del más allá al más acá. Como veré enseguida, diré eso más, de una manera más detallada. ¿no? Bueno, este, y, y poco más respecto a este, a, este, a este aspecto de lo que es la... Eh, la libertad de conciencia. Sí, Javier, ir... perdona, te, cinco segundos. Como pasa de otra parte, hay tres o cuatro micrófonos que están sin cerrar y de vez en cuando escuchamos un, algún ruido, toses y algún ruido. Por favor, vigiladlo. Gracias y perdona, Javier. Sí. Bueno, eh, el ruido no es mío, eh de ninguna parte de mi organismo. <risas> libertad de conciencia, toda y de verdad corporal también, pero no ya hay. Bueno, entonces, eh, yo eh, un poco más apurado. lo que acabo de decir es que en esto de lo que estamos hablando de libertad laica, que es la que me interesa por encima de todo, y que en buena parte ha ido preparando lo que he ido diciendo como introducción a lo que es el laicismo y lo que estamos viendo de esa conciencia, esa libertad que tenemos, pues, que tenemos una sociedad un poco o mucho distinta a la que tenemos, es la que hay que razonar, exigir razonar, que no se impongan las cosas. La imposición hay que quitarla del medio, que uno tenga todos los afectos, emociones, pero hay que razonar, ¿eh? Y las cosas se imponen razonando y solo razonando. Después, que todo sea público, que cada uno lo que crea haya él, pero lo que podamos creer o no creer y podamos aceptar o no aceptar, se hace en razonamiento público, público. Eso es lo civil, ¿eh? Ese es nuestro mundo. Uno puede, yo puedo creer, bueno, pues no sé que soy Napoleón, pues me da igual. Bueno, no me digo Ale, no es una Napoleón, pero, pero al mismo tiempo, bueno, pero si eso no interfiere en aquello que yo tengo que estar con Pedro y con Pablo y con quien sea. no. Después, cada uno verá lo que quiera. Y otra cosa, pero hay que tener cuidado, y sobre esto me gustaría no hablar ahora porque sería muy largo. Hay que tener cuidado en la situación actual. Cuidado con los nuevos brujos. Cuidado con los mitos. Cuidado con las magias. Cuidado con las excentricidades, Cuidado con una propaganda brutal que está yendo directamente al corazón de la razón. ¿no? Se está imponiendo de una manera tremenda. Las iglesias, distintas iglesias, distintas payasadas, que hay unas payasadas monumentales, pero que entran en la gente, sobre todo en la más joven, en la menos preparada, con publicidad enorme, con falsas psicologías, con necedades que, insisto, me parecen, aquí casi casi había que ser como Gustavo Bueno, que ya escucho, ¿no? pero bueno, porque aquí se pone, se levanta y rompe. A mí me dan ganas de hacer lo mismo, ¿no? y hay que tener el mismo, pero cuidado con esto. Cuidado con esto, que en este momento, eh, bueno, pues, eh, bueno, quitar. Después, quitar todas las tribunas públicas posibles. Yo no creo que se pueda tranquilamente hacer una propaganda brutal en contra del aborto. No creo que se pueda. Algunos rasgos tendrán que tener en cuenta este tipo de cuestiones, ¿no? No es tan fácil, pero hay que hacerlo, y hay que denunciarlo, y hay que oponerse a ello. Y después, eso, bueno, como he dicho antes, menos brujos en medio del ocaso del pensamiento racional de nuestra época, ¿eh? No soy un nacionalista, pero sí creo que, hay que tener en cuenta que de las pocas luces que tenemos, una es la razón. ¿eh? Y eso es el laicismo en sentido no puro o impuro, pero en sentido que se pone en sentido que se pone en marcha. ¿eh? Y bueno, eso dicho, no quiero ya agarrar mucho más paso, la segunda parte, que era la desobediencia civil, que esa me importa mucho porque es pariente de una de la otra, ¿eh? van unidas. Eh, bueno, pues están ligadas. ¿Y qué es la desobediencia civil? Pues consiste en una definición muy simple en no hacer. Caso a las normas de una determinada sociedad, desde el punto de vista, y se hace, cuidado, directo o indirectamente me da igual, ya. pero se hace públicamente. Lo que uno, ese tipo de, yo tengo una objeción de, de una de civil, pero en mi interna, no, no, una vez más, desobedece a las normas. Si las normas son injustas, como diré después, desobedece las, ¿no? Esa es la decisión, Bueno, esto, pues yo creo que ahí eh, esto tiene muchas dificultades, sin duda alguna. Pero es importante, parece clara que si hay una dictadura brutal hay que desobedecer. Pero, ¿y qué en las llamadas democracias occidentales? Que el problema es este. Es que es tan fácil, no es tan fácil, ¿eh? no es tan fácil. Porque rápidamente dicen, pero si hay democracia, ¿usted por qué va a desobedecer a las normas que han sido votadas por los más, por todos, por la mayoría, con el tema externo de la mayoría? Bueno, yo creo que esas son grandes dificultades. Pero yo voy a hacer aquí una serie de distinciones, voy a decir lo que opino, después cada uno que tiene por donde le da la gana. Primero, hay dos tipos de desobediencia eh, civil que hay que distinguir claramente, aunque a veces sean confusos. Pero uno es yo, la, lo que llamaría yo la desobediencia civil parcial, parcial o posibilista, y la otra que es rebelde, incluso revolucionaria. La primera dice... Bueno, sí, es que hay que... Pero estoy en esta sociedad, no está muy bien y por lo tanto voy a hacer el sociedad civil. Por ejemplo, yo no pago la fiscalidad así. Yo no hago un médico así, pero el sistema lo dejo intacto. ¿eh? Creo que de esta manera mejora el sistema. Ahí tenemos mucha gente. Yo no creo que fuera Toro así, no lo creo. El gran, sencillo y excelente Toro al cual recomendaría, muchísimo que se lo leyera. ¿eh? No creo que fuera, no sé si Gandhi lo era. No. Ahora, ciertamente es lo que ciertamente son aquellos que están en la socialdemocracia de, de, de, de cabeza que son Rawls y Habermas defienden esa ¿eh? y cuando aquí en nuestro país si vamos a hablar están defendiendo una desde dentro desde fuera en la cual yo estoy más de acuerdo es la que dice no es que yo no estoy de acuerdo con el sistema y por lo tanto mi defensa no es parcial mi diferencia es pública mi defensa es directa o indirecta lo haré de una manera articulada en lo que pueda pero ciertamente contra ese sistema que estoy en desacuerdo. Lo haré pacíficamente, por lo menos en violencia física. Lo haré pacíficamente. Pero yo estoy porque creo. Y después, en función, luego diré, ¿eh? que tiene ciertas características de que creo que quiero, quiero mejorar el todo de la sociedad. No un parte de la sociedad, el todo de la sociedad. Bueno, ahí, por cierto, yo puedo recordar que en este país tenemos un ejemplo de esto bien claro. ¿eh? La insumisión. Los que eran, estaban dentro del sistema decían la objeción de conciencia. Entonces levantaban a, no sé, a la Cruz Roja y tal. Los que estaban, no estábamos en la insumisión, decían, no, es que estamos contra el militarismo. Que no estamos contra el ejército, contra la que se esté, bueno, que sea la, la, la MILI, que sea una, un, una, una, una, unos militares pacientes. No, no estamos con eso. Estamos con que no queremos el militarismo. Y no queremos una sociedad militarizada. Eso es una distinción fundamental que, muchísimas veces, por lo menos en mi ámbito, no se hace. Es no sé en el vuestro, a lo mejor mucho mejor, y ojalá. Bueno, yo, yo solo quiero, esto que acabo de decir, que no quiero extenderme mucho más, yo solo decir, ya es mi postura más mía, y con eso voy acabando, porque creo que me, me, me ha tardado me, me mucho tiempo. Eh, bueno, que es, eh, yo creo que la, esta que he dicho yo, que es lo que de su ciencia civil política. Bueno, es una conciencia fuerte. La libertad de conciencia no es un tío débil, una persona que está en una tía. ¿verdad? No, es fuerte. Precisamente porque se atiende a sí mismo y quiere atender a los demás. Es consciente con él y quiere ser consciente con los demás. Primero que es fuerte, ¿no? Este, por cierto, y bueno, y al mismo tiempo se hace con los otros se hace con nosotros. Insisto, no es una cosa íntima y tal, no es una, bueno, pues no sé, una nota puramente histórica. Viene de lejos, ¿eh? La primera, y a todo el mundo se lo recomendaría, es la Antígona de ojo, por pues, Cuando dice, no, no, a Creonte, yo voy a enterrar a mi hermano, ¿no? Porque por muchas que sean tus leyes, esta me parece injusta. Es el comienzo de la, de la, de la, de la sociedad civil, ¿eh? Es el comienzo. Pues ha tenido, como he citado algunos más, eh, bueno, pues es... Eh, yo creo que es una conciencia eh, que cuando se transforma es purificada y es más dura y que se convierte y que dice solo voy a obedecer las normas justas, las normas justas las otras no, y lo explicaré lo resolveré, pero me pondré y por cierto, es una cosa ya más mía ¿eh? yo, eh, cuando sé dice a veces, y que acepto en el castigo yo si puedo me escapo ¿eh? eso de que yo, yo, yo no soy yo no soy un fraticelli ni mucho por el estilo fraticelli si a mí no me pillan, que no me pillen. Pero yo no voy a ir a decirme, yo me soy ahora y me entrego. No me entrego, no me entrego. Pero bueno, ahora lo que voy a hacer es, no voy a dimitir de lo que pienso, pase lo que pase. Y eso, fíjate, lo decía incluso una persona tan, tan, eh, tan conservadora como Schopenhauer, el filósofo, decía, es una es responsabilidad, es responsable, soy responsable con la comunidad en la que estoy. Y veo sus fallos y digo que estoy en contra. Es responsabilidad. No es la corazonada, como decía antes, no es una manera de provocar. No, no. Es algo que tiene su seriedad. ¿no? Y bueno, y al final yo eh, de, lo que quiero decir es que ya acabo, acabo del todo, retomo lo que he dicho, libertad de conciencia, laica, laica, que el laicismo se nutra de ello ¿no? y que nutra el laicismo, que por otra parte el, la, democracia, la, perdón, la desobediencia civil sea una parte de ella, una manifestación, y si al final, y una cosa que me gusta repetir mucho, eh, la, lo de la UESI, por favor, sumisión voluntaria, no, no nos sometamos voluntariamente, resistamos voluntariamente. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias Javier. Y ahora lo que procede es abrir un turno de intervenciones, sean preguntas, sean reflexiones compartidas, matices. Lo que sea. Ah. Sí, podéis levantar la mano en reacciones. ¿Mm? Bien, vamos a ver. Eh, veo aquí ahora mismo dos manos levantadas. Antonio debe de ser. ANT. Ah. Bueno, bueno, pues Pedro Antonio, entonces. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, me ha parecido muy interesante la exposición de Javier y quería hacerle una consulta. Vamos a ver, eh, yo vivo en una zona de pueblos pequeñitos donde la cuestión religiosa pues, tiene unas particularidades, no es lo mismo trabajar en una gran ciudad que en un pueblo pequeño. Entonces, lo que sí veo yo es que en esta sociedad hay mucha hipocresía. Primero, porque la gente, en general, se manifiesta de una manera cara al público distinta de la que hace eh, a nivel privado. Y luego, a las personas, como las que estamos aquí, que somos la mayoría, eh, nos manifestamos públicamente, como lo hacemos en privado, nos tienen como marginados, nos tienen como, digamos así, entre comillas, enfilados, porque somos demasiado extremistas. Todo porque no seguimos las normas que ellos dicen o ellas dicen que hay que seguir. Entonces, ¿cómo? Porque claro, esto se lleva a base de aguantar mucho en el, los sitios donde vivimos. ¿Cómo se puede introducir uno de alguna manera para que su espacio, desde el punto de vista eh, a, a confesional o desde el punto de vista ateo, se pueda manifestar sin que tenga un cisco diario con la gente que no asume tu forma de proceder porque creen que va en contra del sistema eso es gracias Javier si quieres eh, dejamos tres o cuatro palabras y vale, luego muy bien después perfecto, bien perfecto perfecto muy bien aquí hay un debe ser Antonio o Antonia solo pone ant entonces hay... Antonio, muy bien Anto... Antonio, Antonio. <ríe> de acuerdo Hola. pues adelante Antonio Hola, gracias Javier por tu intervención. A mí siempre me ha llamado mucho la atención mi libertad y la del vecino. Entonces, eh, esa terrible frase reaccionaria de la libertad del vecino limita la mía eh, siempre me ha parecido una barbaridad, porque realmente eh, las libertades jamás deben limitarse, sino que las libertades deben unirse y solaparse hacia una gran libertad. ¿Cómo puedes... Eh, explicar un poco eso al que diga oiga, su libertad es muy limitada porque yo tengo la mía y la mía es el límite y el borde de la suya eso es todo ¿Cómo, cómo, ¿cómo responder ante ese intento de limitar libertades vecinas? Gracias Antonio eh, damos la palabra a Fermín ahora Activa el micrófono sí, Fermín. Ya. Alguien, sí. eh, vamos a ver, Javier, eh, yo creo que has hecho eh, una buena reflexión sobre lo que es el derecho mismo de la libertad, de, de conciencia de, del individuo y del ciudadano, del medio civil. Y además es importante que se insista, eh, un poco como ha dicho antes el compañero, que yo no puedo ser libre… Si mi entorno y los demás no son libres igualmente. La libertad personal solo se puede realizar, eh, eh, pues evidentemente sobre eh, la confluencia con las libertades de los otros. Pero eh, cuando hablamos fundamentalmente del laicismo y como, como movimiento, nos dirigimos y ponemos el acento en el Estado laico, es decir, las condiciones políticas, en el terreno político, que permiten el, el respeto y el desarrollo a esa libertad de conciencia individual. ¿no? Por eso insistimos que el Estado como tal, que no tiene conciencia... Eh, Debe ser neutral ideológicamente, bueno, eso habría que en el sentido de no confesional. Lo decimos por, precisamente por la tradición histórica de ser confesionales, incluso el nuestro que, como decía Puente OjeA es confesional. Que eso implica, por tanto, la no discriminación en, en respecto a los demás derechos eh, por razón de las propias ideas y la no coacción. Claro está, la no coacción. Eh, pues, por ejemplo, pues como, eh, ahora que se está planteando el tema de, de los intentos de coartar la libertad de las mujeres respecto a, al tema de labor. Pero vuelvo a insistir, es decir, yo creo que me parece muy buen, muy buen desarrollo en, en qué consiste en la libertad de, y la libertad de conciencia y expresión, porque si se queda en uno, en uno mismo, pues no sirve para nada, sino en la libertad. Tiene que tener esa expresión pública y esa capacidad de ser respetada eh, eh, en su expresión, pero, ya digo, eh, para que eso sea posible, hace falta que el marco político, por tanto, lo haga posible. Y, por tanto, la exigencia de que el Estado sea laito. ¿Eh? Y, bueno, yo creo que bueno, es algo que siempre hemos repetido bastante. decir, incluso decimos, no, el problema no es la Iglesia, el problema es el Estado las constituciones, las leyes que permiten los privilegios para que alguien sea eh, tenga unos privilegios eh, que se contraponen a la libertad y conciencia de los restos. Nada más. Javier no sé si quieres que eh, intervenga alguien más o parar aquí y contestar a estas tres intervenciones. Digo porque Fermín sí. siempre tiene más... <ríe> Más desarrollo no. y, y, y yo le envidio, vamos, pues no lo digo como en ninguna crítica. Por cierto, sí. bajad la mano ya, Fermini, Antonio, para que no. Bueno, Javier, entonces. No, yo eh, trataría no. de todas las, no voy a decir por decir, parece que siempre se dice qué interesantes las, las que se han dicho, es que realmente me parece que sí, quedan en el clavo, en buena parte estamos de acuerdo, pues son como altavoces. Lo que, yo, lo, lo que yo he dicho son sus altavoz y lo que dicen ellos, yo soy el altavoz. Es decir, que estoy muy de acuerdo ahora. Si puedo puntear y de una manera pues, lo más breve posible lo que se ha dicho cada uno, los Antonios. Parece que casi todo el mundo se llamaba Antonio, ¿no? Bueno, entonces, algunos les conozco, pero el primero ha dicho algo que me parece importante, ¿no? Que el que estás en una, en una sociedad rural, por ejemplo, que son muy difíciles, en la Lourdes tenemos más, estás, aparentemente, pero por lo menos las cosas quedan más difuminadas, ¿no? Te pueden señalar menos, aparentemente, vamos. Yo ahí creo que sí, lo ha dicho en la palabra hipocresía, ¿eh? hay mucha hipocresía. El que va a misa, y pues va porque va. El que mira, si no va, porque quiere no sé qué. Esa hipocresía es algo que está muy enraizado. La que ha sido la tradición, y la tradición no solo la que hemos tenido religiosa, sino otras más de una tradición que ha sido muy conservadora. Esa hipocresía creo que está muchas veces detrás de la mayor parte de nuestros actos. ¿eh? Yo ahí que diría con el francés, con Sartre, es la mala conciencia. O sea, la gente no dice exactamente lo que piensa, se autoengaña y bueno, después ahí aparece la conciencia hipócrita. Y la hipocresía es muy difícil de de, de, de, de, esto, de de combatir. Pero sin embargo, habría que combatirla. Y hay que desenmascarar. Frente a hipocresía, desenmascarar. No veo otra forma. Cada uno verá cómo puede hacerlo, pero desenmascarar. Después le decía a los extremismos, es que tiene gracia. Resulta que lo que yo he dicho de extremista no tiene nada. Extremistas serán los otros. Cuando uno dice una cosa que a favor de la interrupción, es que extremista no, extremista es usted. ¿Eh? En el peor sentido de extremista. Hay cosas en las cuales uno puede estar llegando al extremo, pero otras, Eso es que, es, es, y en ese sentido, yo desde la transición me acuerdo cuando, por poner un ejemplo más cercano a mí, ¿no? aquellas primeras manifestaciones que hacía gente del PSOE de más allá de tal y cual, a favor de la autodeterminación. Bueno, ahora, si lo dices, eres extremista. Oiga, ¿qué ha pasado aquí? ¿Será extremista usted? ¿no? Primero, no dejarse llamar extremista, a no ser que alguien realmente sea él el extremista. ¿no? Y después, en todo esto, algo que yo insistiría en todo lo que habéis dicho, es hace falta ciertamente, no mano izquierda, que eso yo no sé muy bien, no me suena nunca bien, mano izquierda, pero sí una cierta pedagogía. Quizá tendremos que ser mucho más, a veces, más, no sé, más eh, útiles en los medios ¿eh? y poder convencer a la gente a lo mejor más poco a poco según sus capacidades, etcétera, etcétera, pero es una cuestión de que cada uno verá en qué pueblo está, con gente está. Después, en otro caso que habéis hablado también de, y es verdad, hay una habéis dicho alguno de vosotros algo que decía Stuart Mill, y es mi libertad acaba donde empieza la del otro, pero eso tiene dos interpretaciones, cuidado, que es un poco la libertariana, que es muy distinta, el libertarianismo no es libertario, es defensor de un Estado que debe ser de los privilegios y nada más. ¿no? Entonces, la libertad del pudiente la libertad de aquellos que tienen las posibilidades precisamente de ser libres. ¿no? Y no, la libertad que importa es de ida y vuelta. La libertad que está con nosotros, la libertad que se coordina, la libertad que no solo choca con la del otro, chocar no que nos convolvemos y crecemos en libertades, somos colibertades. ¿no? Yo creo que eso es una de las cuestiones que habría que tener en cuenta. Y fin, lo de lo de Fermín, que es que ha dicho una cosa muy importante. Bueno, sí, todas son importantes, ¿no? Pero, constantemente claro, el tema del derecho. El derecho no hemos no, casi no lo he tocado, pero sería un tema por sí mismo. Al final las cosas evidentemente se colocan en público y hay una serie de normas, una serie de leyes, que son las leyes que pone el Estado. ¿no? Bueno, ahí primero yo tendría que decir, empiezo. Él lo ha dicho. Yo cito a Vacunín constantemente en este tema. Yo no seré libre más que todos los demás sean libres. Pero esa libertad después está dentro de un Estado. Entonces, si el Estado es el que tiene que proteger esas libertades. El Estado, yo de nuevo, no es como lo concibo ahora, ¿eh? es un Estado distinto, es un Estado que realmente es de democracia directa, en donde están presentes las intenciones reales de los individuos, en donde todo es mucho más coordinado, etc. ¿no? Bueno, ahí sí que creo que decir que el Estado es el que tiene que ser, el que tiene que ser laico. Y hay que exigir al Estado que sea laico. Y lo que antes ha salido, y otros sabéis hablar mucho mejor que yo, respecto a todos aquellos aspectos, que es el Estado, lo decía Puente Ojea, lo has citado tú también, el Estado este, que es el artículo 16 de la Constitución, es criptoconfesional, que no es laico, es criptoconfesional, que eso hay que eliminar. Entonces, una labor que es fundamental, yo creo que una labor personal, que es a la conciencia de la gente, que es más directa, más de escuela y tal, y otra, a protestar al Estado, a protestar al gobierno y a exigirle. Y exigirle, y exigirle. Y por lo demás, yo pues eh, poco más diría, alguna cosa más quería decir, pero con esa me conformo. Yo, que estoy muy a gusto con vosotros, Pedro. Eso sí, yo os lo digo. Espera, que tenemos alguna palabra todavía de un tocayo tuyo, Javier García. Javier, cuando quieras. Micrófono. No te oímos, Javier. Has activado el micrófono, pero no se te oye. No, no te va el sonido, ¿eh? Nada, nada. Si quieres ponerlo por el chat, quizás. Si bueno, no te oímos. Mira, vamos a dar la palabra a José Sánchez. Y Javier, si quieres escribir por el chat una pregunta, la escribes. José, cuando quieras. Buenas tardes. Eh, ¿Me escucháis? Sí. Perfecto. Bueno, eh, yo no, no es tanto una, una pregunta, es casi más una reflexión en voz alta, una reflexión compartida en relación con, con los tiempos... Eh, que estamos viviendo particularmente, yo hablo desde Andalucía, ha habido momentos históricos en los que hemos visto cómo se frenaba el, el progreso de la libertad, luego hemos visto momentos en los que íbamos hacia atrás, había momentos de involución en, en las libertades, y ahora yo percibo un momento particularmente perverso, y es que aquellos que frenan y atacan la libertad lo hacen amparándose en la bandera de la libertad. Entonces, cuando en mi lugar de trabajo, que es un centro público parado con dinero público y que es un espacio que por tanto debería ser neutral, unos cachondos ponen un Belén y lo hacen amparándose en la libertad de, de expresar su pues, creencia mágica y ocupar un espacio público libremente, ¿no? Eh, estamos, estamos mal, estamos ya en unos niveles de déficit eh, de, de una educación muy básica en relación con los conceptos. Hay un, hay un déficit conceptual eh, tremendo. ¿no? Yo creo que en este, en este régimen del 39-78 que padecemos, eh, quienes han tenido la oportunidad de, de hacer algo en esa dirección han renunciado a esa oportunidad. Eh, la autodenominada, yo me acuerdo cuando decían la, eh, la organización autodenominada, no sé qué, bueno, pues ahora los autodenominados demócratas y los autodenominados socialdemócratas han perdido muchas oportunidades y nos han dejado manifiestamente desprotegidos frente a estos nuevos eh, anarcocapitalistas ¿no? que hablan de, de un concepto de la libertad y del libertarismo que no es más que la defensa de su espacio contra el de los demás. Y, y desde esa posición, pues muchas veces uno se siente, uno se siente un poquito solo y un poquito enfadado. Y Luego están los, los equidistantes, que me parece una de las posiciones, yo no, no hablo en términos absolutos, no quiero hacer con esto una calificación absoluta, pero a mí personalmente la equidistancia en ciertos temas me parece una posición éticamente repugnante. Eh, a mí no me importa es que me cataloguen de extremista porque... Viendo cómo está el patio, yo estoy en un extremo. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Oye, no sabes lo de acuerdo que estoy contigo, pero muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Aparte que equidistantes no los hay. ¿eh? Siempre están de parte, de una parte o de otra. O sea, no, equidistantes yo conozco muy pocos. Serán de equidistantes por la mañana y no equidistantes por la noche. ¿eh? Que es una cosa muy distinta. Y claro, el panorama que pintas, yo lo comparto... Y ahí solo quedan dos soluciones: o quedarse en casa, o espabilar, o hacer a la gente que espabile, y movámonos. Movámonos dentro de las posibilidades que tenemos. Pero yo repito mucho el refrán este chino: debe ser. si no es chino, es igual, se lo pongo a Borges y ya vale. no Es, aunque no lleguemos a la meta, demos el primer paso. Demos el primer paso. Y el pataleo siempre. Y que no nos... Es decir, al final, el poder, el poder con mayúscula, los poderes nuestros, no cada uno tiene su poder. Lo que le puede fastidiar es o que te rías de él o que tires la toalla. Yo me río todo lo que puedo, pero no tiremos la toalla. No tiremos la toalla. Por si acaso, hay que seguir con la, con la toalla puesta. ¿eh? Pero de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿eh? Eh, vamos Hola, a ver. ¿se me oye ahora? Ahora se te oye, Javier. Ahora Adelante. sí me oye, vale, es que vale, muy bien. he cambiado una cosa de la configuración y parece que estaba en el clave. De acuerdo, muy bien. Eh, eh, pues nada, le quería dar las gracias a Javier por, por su participación eh, y le quería hacer eh, dos, dos preguntas de cómo ve él, dos, dos asuntos que creo que nos afectan a todos los que estemos preocupados por la laicidad. Y, y por las libertades, que son dos asuntos. Uno es la educación eh, de los críos en creencias religiosas y otras supersticiones. Eh, si, a, ¿Hasta qué punto eh, el Estado debe eh, permitir que, que los padres decidan eh, educar a los hijos en, cual, en cualquier asunto y, y que el Estado no, no, no tenga que tener ninguna participación en, en, en poder impedir según qué cosa y, y luego otro, otra, otro asunto que está en los límites siempre del debate de la libertad, de la libertad de la objeción de conciencia de los ginecólogos eh, en cuanto a, a los a lo, abortos. Eh, si en la sanidad pública realmente eh, hasta qué punto eh, ese, esa libertad que está en contra de, del derecho de, la, eh, de las mujeres a, a tener una, un tratamiento en especial, en este caso el aborto, si, si, se, si no hay una, una confluencia y si realmente esto se debería permitir, y porque claro, eh, nadie, eh, nadie se, se imagina que un antimilitarista Pueda ser estar en el ejército, ¿no? Dice, tú no, no puedes estar aquí. Pues si un, un ginecólogo, una de sus funciones es eh, eh, hacer eh, eh, aborto, entre otras cosas, pues tendrá que hacerlo. Eh, y si no, pues tendrá que coger una rama de la medicina o coger otra profesión. No es, no es algo que sea que se le, se le obligue, ¿no? Como, como lo comentaste tú de, de la miliante. Con, con la conscripción obligatoria que por cierto yo, yo fui insumiso en, en, en aquel tiempo ¿no? pues nada muchas gracias a ver a ti Javier no yo has dicho tres cosas palabras, vas contestando una a una o damos dos palabras más que hay, como veas Javier bueno una, qué dos más y así ya cerramos sí los, ¿no? Javier Planets aunque no ha puesto el iconito pero sí ha levantado la mano y lo hemos visto y luego Arturo Sí, es que. adelante no, ¿Se me oye? Sí. Vale. Yo eh, era una cuestión muy corta. Y es que mmm, hablamos de que eh, el Estado tiene que ser laico, ¿vale? Y entonces hay que promocionar que tenga esa postura. Pero yo planteo también que nosotros eh, tenemos que ser también y comportarnos como laicos en el ámbito de trabajo y de la familia. Entonces el tema, sobre todo en España, que todas las familias la religiosidad es tan grande, plantea ser radical en el sentido laico en la familia, significa reñir con la familia. Entonces el tema es, le estamos exigiendo al Estado que tome unas posturas que en el fondo le va a quitar votos, que no le interesa, y sin embargo nosotros con la familia, por no discutir, nos guardamos y escondemos estas opiniones laicas. Y nos silencian. Y nos silencian muchísimo. Entonces yo digo, ¿qué postura hay que hacer? ¿Enfrentarnos o seguir callados? Para tener a la familia contenta. Ahora, Arturo, entonces. Me quedaba una más, quedaba una más, me parece, ¿no? Una, una... Sí, Arturo, cuando quieras, Arturo. Hola, buenas, muchas gracias por, por, esta, por este curso. Bueno, Mi, mi duda viene relacionada con, con el tema de las banderas. Es decir, si dejamos que los liberticidas se queden también con la bandera de la libertad, si dejamos que unos se quedaran con la bandera de, de la patria y, y demás, si dejamos que los extremistas... No, porque nos digan extremistas, nosotros nos consideramos extremistas, y yo creo que hay un grave problema en el sentido de que nosotros podemos no tener ningún problema por recibir ese tipo de, de calificativos, pero de cada sociedad, desgraciadamente, lo que las personas que estamos dentro de la hicimos somos una minoría. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Es decir, es muy difícil conseguir que los que ahora mismo son extremistas, se les pueda llamar extremistas, que es lo que son, cuando me refiero, estoy hablando dentro de lo que es la política, eh, la, el extremismo está en el Parlamento solo en un lado, en el lado, en el, en el lado diestro, y a partir de ahí, mmm, todo, todo el lado diestro que son extremistas se están quedando con ciertas banderas, ¿cómo podemos mmm, no... No, que no se queden por lo menos con esa, con la bandera de la libertad. Gracias. Bueno, Muy bien, contesto eh, ahora y, a todas, ¿no? Contesto a todas. Un segundo, un segundo, porque hay en el chat también una, bueno, no es una pregunta, realmente, Aurora, Gracias. creo que solo podemos suscribir lo que dices. Dice Aurora, buenas, ¿qué opináis sobre la libertad de las mujeres? Se están saltando a la autorera nuestras libertades. ¿No opináis que para que haya libertad tiene que haber una igualdad de la mujer? Claro. Bueno. No hay duda. Eso. Pues nada, esto era todo. lo sí mismo, ¿no? Pues ahora ya bueno, contesta yo, lo que tú. Sí, yo ahora contesto a esto, a ver si me acuerdo un poco apuntado. Bueno, la primera era, eh, que me parecía, bueno, primero he dicho el del ginecólogo. Es que lo has dicho muy bien. Un ginecólogo que no quiere hacer algo que tiene que ver con precisión, de tu que no sea. Y ha puesto que no sea ginecólogo. Sí, yo soy antimilitarista militarista pero soy militar. No, tú eres un... No voy a decirle lo que voy a decirle, le voy a insultar. Tú no lo eres. Ya está bien de contarnos milongas unos y otros. Si usted está en esa profesión y está en ese acuerdo, lo pones tú encima de la mesa, lo argumentas y si no, te das la vuelta y te vas. Y te vas. O sea, es que ya estoy... Yo, personalmente, estoy muy harto de que esto además me parece que es muy de nuestro país. ¿no? Yo no sé qué... Mira, usted es eso. Y este en momento tiene una una obligación cobra, está en un hospital público, en la sanidad pública y tiene que hacer eso si no se marcha ya está y no empieza con el feto y la madre que los parió ¿no? y cosas por el estilo en eso hay que ser como muy duro yo soy esto pero hago lo otro, no tú eres eso y haces, no, tú eres lo que haces tú eres lo que haces tú eres tu obra y dentro de ti piensa lo que te da la gana tú eres tu obra y tu obra en sociedad que no somos Robinsones que estamos en sociedad. ¿no? Bueno, eso decías después, va a decir una cosa muy importante, claro. Tú decías la pedagogía de párvulos, hay que hablar de los párvulos. Todo este tipo de cuestiones en una, en una educación que me parece mala, realmente mala, muy mala, que no mejora. Hay que enseñarle a los niños el principio, el desarrollo del respeto, hombre-mujer, mujer-hombre, razonar, etcétera, etcétera, ¿no? Y darse cuenta que ellos tienen una conciencia y tienen que actuar en conciencia. Esto, por supuesto, lo primero. La pedagogía. Y habría que insistir mucho en la didáctica, en la pedagogía, en los cambios, que tendría que haber una, perdón, una transformación real en lo que es la educación. ¿no? Pues otra cosa que decía los padres. Vamos a ver, los padres tienen una enorme responsabilidad. Y hay uno con lo que ha dicho antes, el último, que estaba muy bien. Es que le exigimos al Estado y hay que exigirle ya la familia. Ya la familia. Él decía elegir entre les dejo, no sé qué, no sé qué. No, no, hay que decirle a Hay que decirlo con cuidado. No hay que hacerle imposiciones que son no son propias en su edad, pero decir las cosas. Yo lo que no entiendo es que uno pueda ser padre de unos hijos, una hija, no sé qué, y no les ha enseñado nada de esto. Nada. Nunca han hablado. Yo siempre digo, en la mesa no han hablado. ¿De qué coño hablan? ¿De qué hablan? O sea, hable de eso, ¿no? Hable de las dudas que tiene, de los intereses, de los deseos, y de qué piensas tú que aquello es falso. ¿Qué es falso? Pues entonces lo dices de una manera adecuada, ¿eh? No es una cuestión de puñetazos. Pero diga algo, ¿no? Diga algo, pues insisto, uno al final tiene lo que tiene en función cultural, en razón de lo que ha estudiado en la escuela y de los padres. y Los padres tienen que decir este tipo de cosas, ¿no? No vale el otro, ¿no? Después la, lo que decía es alguna cosa más que habéis dicho respecto a, la, a las banderas, ¿no? Y por acabar un tema de otro, más o menos creo que estamos en ello, estamos en, de acuerdo. Las banderas, bueno, yo hay una frase de Carre Lejalde, que yo la suscribo, después voy a decir hasta qué punto. O sea, yo con todas las banderas me dio unos canzoncillos. ¿no? Pues es verdad. Matar o morir por las banderas es una barbaridad. Y eso que a mí me gusta de Curriña, ¿eh? Pero pues la de Curriña ha tenido una defensa en un momento determinado de oposición y tal. O porque me puede gustar, pero cuidado, una bandera es un símbolo. Y de los símbolos no comemos. Y hay que tener mucho cuidado con los símbolos. Los símbolos tienen que significar. Y si no, se pierden en el vacío o se aprovechan de ellos las religiones. ¿no? Cuidado con eso, con las banderas. Y, este, pues, eh, no sé, lo que habría que hacer. De las banderas, enseñar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la bandera que más me gusta, la pirata. La pirata, la anarquista. Me gustan, Tener sus gustos, pero imponerlas es morir por la bandera. Y los himnos. Los himnos. Yo cuando he estado en Latinoamérica, yo lo mejor de este país, lo mejor hasta ahora, que bueno, mejor. de lo mejor cuál es que no tenemos himno, no hay. Afortunadamente, afortunadamente, ¿no? Pero claro, cuando llegas por ahí y ves que todos los que no son, y matábamos a los otros, las sangres que derramamos, hombre, eso no, eso no. Eso no tiene que ver nada con un Estado laico, con una democracia real, y con una visión en la cual todos tengamos una cierta, mucha capacidad de razonar unos con otros, ¿no? Y ya me callo, me callo, ¿eh? Ya, pues no, y me despido. ¿eh? Y, bueno. bueno, muy bien, pues, eh, pues nada, que te agradecemos muchísimo la charla y, y a todos los que habéis participado, desde luego, y que habéis enriquecido el debate, en todo caso. La semana que viene, eh, también es martes a las 7 de la tarde, tenemos la segunda sesión, eh, no tengo aquí, aquí el título, sí, bueno, sobre los acuerdos, Acuerdos de Estado bien, Español, bien. Iglesia Católica, efectivamente. Así que solamente recordar esto. Muchísimas gracias. Y... A ti, Pedro. Y hasta que Buen nos día. veamos en de manu Muy bien. Hasta pronto, compañeros y compañeras. Adiós. Adiós. No veo aquí ya, ¿no?